Si necesitas pavos para la temporada número 3 del juego de Fortnite, deja un buen like en este vídeo. Y es que chicos, estamos regalando cada día una skin de la tienda. Si tú quieres ser el ganador del día de hoy, asegúrate de estar suscrito al canal con la campanita activada y de dejar un buen like en el vídeo. Si te suscribes ahora mismo, podrías ser tú el suscriptor 400.000 del canal... Y eso sería todo un orgullo para la Neox Army. Chicos, realmente ya hace muchísimos meses desde que nosotros tuvimos dentro del juego nuestro último gran evento que recordemos en el juego de Fortnite Battle Royale. Sí que hemos tenido algunos otros eventos dentro del juego que han estado realmente muy chulos Como por ejemplo el de Steve Aoki, el de Dead Mouse o el de Dillion Francis Que ocurrieron la anterior semana en el nuevo modo de Fiesta Magistral También tuvimos el gran evento de Star Wars en la pasada temporada Lógicamente no nos olvidamos del evento de Travis Scott también dentro del juego online y es que esos fueron realmente eventos que nos han dejado la mente totalmente alocada después de esos grandes eventos. Eventos súper increíbles y creo que muy probablemente Epic Games quiera superarse día a día. Y es que chicos, pensar que el primero de los eventos de la historia del tiempo del juego fue el del cohete en la temporada 3 del juego. Pero chicos, estoy hablando del juego de Fortnite antiguo. Atender a esto porque es muy importante lo que os voy a decir ahora mismo. Y es que, refiriéndome al capítulo 2 en general, todavía no hemos tenido un gran evento ...que tenga que ver directamente con la historia del tiempo de Fortnite... ...eventos como el de Katus, el monstruo de Pico Polar... ...eventos como los del cohete, el visitante... ...y todos ellos fueron parte de la historia del juego... ...pero en este nuevo capítulo 2 todavía no hemos tenido nada... ...por fin la espera ha llegado a su fin... Y daremos la bienvenida muy pronto a el nuevo evento de Doomsday dentro de Fortnite Battle Royale. Chicos, estoy realmente muy orgulloso de poderos enseñar todos y cada uno de los detalles que van a estar surgiendo en este nuevo evento. Y os prometo que vuestra mente de nuevo... ...va a volver a explotar. Pero antes de entrar en el juego y demostraros todo lo que sabemos... ...y lo que muy posiblemente esté sucediendo en el Doomsday Evento... ...tal y como ya sabéis, la temporada número 3 está a la vuelta de la esquina. Y con la bienvenida de cada temporada... ...hacemos un gran sorteo de pases de batalla. Y esta vez os vuelvo a proponer algo muy tocho. Sin la Neox Army somos capaces de llegar... Atentos a esto, eh A 15.000 personas apoyando el código de creador Mister de Neox en la tienda de Fortnite Voy a estar regalando 100 pases de batalla Chicos, atender a esto Ocupar el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite Es totalmente gratuito Y podéis ser beneficiados Con un pase de batalla totalmente nuevo Chicos, no perdáis esta oportunidad Iros a la tienda del juego de Fortnite Apoya a un creador Código Mister de Neox Eso significa que en el día de hoy Más de 1000 personas deberían poner el código Así que chicos, queda en vuestras manos Y si nos acercamos a la gran cifra de 15.000 personas Personas, os prometo que lo publicaré en mi Twitter y en mi Instagram Pensar que en la comunidad española nadie regala 100 pases de batalla de manera legal Chicos, es mucho dinero, pero podemos conseguirlo Ya que si 15.000 personas me apoyan, es más que suficiente para agradeceroslo con 100 pases de batalla Así que chicos, ya hemos hecho la introducción Vamos a pasar con el vídeo, que este vídeo es una locura. Hablando del Doomsday evento, el evento del juicio final... Sabemos que en la habitación de Midas... Justo detrás del personaje se esconde la gran máquina oculta del nuevo evento de fortnite y es que justo esta máquina se encuentra en la fase número 2 y es que chicos la gran máquina del doomsday cambió de fase justo con la anterior actualización pero pensar que la máquina tiene cuatro fases diferentes así que chicos la próxima fase probablemente empezará justo después de varias horas Contando justo ahora mismo Puede que hoy mismo llegue la nueva actualización al juego O que mañana por la mañana tengamos esa nueva actualización dentro del juego Os voy a estar mostrando todos los cambios de las fases Ya que chicos probablemente ni siquiera sabéis por qué cambia de fase O directamente cuáles son los cambios de cada fase En la fase número 1 podríamos ver que simplemente se veía A un tipo de pelota detrás en la habitación Pero ningún tipo de iluminación de LED por así decirlo Del color correspondiente Se había encendido todavía Y es que así se veía La máquina del juicio final En la primera semana que fue añadida al juego Si no os fijasteis en ello Aquí tenéis la prueba Y es que ahora mismo Ya se puede ver incluso la fase número 2 Desde la sala del Battle Royale y es que chicos, a partir de la fase número 3, parece ser que muchísimos cables se van a poderar de la sala del Battle Royale. Tal y como estáis viendo en pantalla, posiblemente será como veamos la sala del juego en la fase número 3 de la famosa máquina. Del Doomsday. Pero no solo eso, chicos, sino que además en la fase número 3 veremos esos cables por todos los lados y eso va a llamar muchísimo la atención de todos los jugadores porque. ¿Qué pintan esos cables ahí? Si la Neox Army no tenía razón de la máquina del juicio final. Pero no es lo único que sabemos que tiene diferentes fases en este nuevo evento de Fortnite, sino que chicos, sabemos que existen diferentes bunkers alrededor de la agencia. Que al parecer también cuentan con diferentes fases y contando con un total de 5 rodeando la agencia central del mapa. Que poco a poco van iluminándose del mismo color exactamente que se está empezando a iluminar la máquina del juicio final. Cada vez que la máquina va aumentando de fases y va sacando más y más luz. que desprende de su propio poder, los bunkers también equivalentemente... No sé si existe esa palabra, pero a la misma vez empiezan a producir esa misma luz con la misma tonalidad de color y con la misma intensidad. Así que preparaos porque si ya se ve suficientemente bien el color, todavía quedan dos fases por delante y muy probablemente... Los colores acabarán sobrepasando los bunkers y se verán desde el autobús Tal y como ya sabéis chicos, últimamente en cada uno de los eventos que están sucediendo en Fortnite Normalmente Epic Games decide poner un gran contador encima del de lugar donde el evento va a suceder Y este evento no va a ser diferente Y es que deberemos estar preparados porque al parecer según los archivos del juego Veremos un gran contador Encima de los bunkers de la agencia o incluso encima de la agencia. Y es que, chicos, parece ser que la agencia va a ser remodelada y va a ser conquistada por el equipo rival. Parece ser que se ha filtrado una imagen. De hecho, no se ha filtrado porque esa imagen se esconde dentro de la agencia actual. Aquí tenéis... Cómo se va a ver la nueva agencia dentro del juego de Fortnite probablemente en la temporada número 3. Una nueva versión de la estructura que jamás hemos visto dentro del juego parece ser que podría estar llegando al juego muy muy pronto. ¿Qué opináis la Neox Army acerca de este cambio de la agencia? ¿Os gustaría? Yo creo que realmente le daría un toque muchísimo más realista. Es una imagen, lógicamente, de la agencia porque podemos distinguirla, pero es una agencia que jamás hemos visto todavía dentro del juego de Fortnite. Así que parece ser que esa imagen nos muestra cómo podría estar siendo la nueva agencia después de que el gran evento final haga explotar la agencia antigua. Porque, como bien sabéis, dentro de los archivos del juego se encontró... Que en este evento final de Doomsday, la máquina va a encargarse de hacer explotar la agencia por completo o de destruirla. Y es que al parecer, si nos fijamos en esa imagen de la nueva agencia, podemos ver que en una de las esquinas aparece un nombre muy familiar. Aparece el nombre de Ego, haciendo referencia lógicamente a la temporada anterior y a las compañías de Ego y de Alter Ego. Y es que al parecer lo que va a estar sucediendo chicos es lo siguiente, prestar muchísima atención. La agencia se va a ver afectada por el Doomsday Device que es la máquina del de nuevo evento llamada la máquina del juicio final. Una máquina que probablemente vaya a ser estructurada encima de la agencia o alrededor de la agencia, lo cual significaría... ...la destrucción completa del edificio. Y al parecer, según los archivos del juego, justo el día 4, el día que empieza la nueva temporada del juego de Fortnite... ...la temporada número 3, en el nuevo tráiler podremos ver cómo la agencia habrá sido remodelada... ...y dándole un toque mucho más modernista. Contando que la temática de la temporada número 3 va a ser acerca de las inundaciones o del agua... Partiendo de esa base y sabiendo que muchas de las ubicaciones actuales van a desaparecer porque al parecer una gran inundación estará llegando a la isla... ...significaría que quizás la máquina del juicio final sea la culpable y la responsable de todas esas inundaciones. No queremos descartar tampoco la idea que a lo mejor realmente la máquina del juicio final sea una máquina del tiempo... Una máquina que sea capaz de controlar las estaciones del tiempo Ya que como sabéis descubrimos la teoría de Noah en esta temporada Una teoría que simplemente y resumidamente nos muestra que realmente ese nombre no estuvo puesto ahí aleatoriamente Sino que Noah hace referencia a el arca de Noé un arca que se encargó de hacer sobrevivir a causa de una gran y masiva inundación a nivel mundial. Se encargó de hacer sobrevivir a una de cada una de las especies animales y además a los únicos humanos de la Tierra. Y al parecer, chicos, tenemos dentro del juego una gran pista acerca de qué día podría ser el día más importante para el comienzo de este masivo evento dentro del juego. Así que veremos todos los bunkers abiertos alrededor de la agencia y veremos cómo el evento empieza a surgir desde debajo del mapa. Chicos, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, chicos, suscribiros si todavía no formáis parte de la familia. Dejar un buen like en el vídeo y no te olvides. De participar por los 100 pases de batalla con el código MrDneox en la tienda Nos vemos en el próximo vídeo, un besito a todos y ¡Chao!